Le insisto, ¿qué hace falta para que retiren inmediatamente la gestión a estas empresas? ¿Qué hace falta para que cambien el modelo de gestión? ¿Qué hace falta para que suban las ratias de profesionales y eh, residentes? ¿Qué hace falta para que las familiares puedan participar eh, de la gestión y del control de los centros? ¿Qué hace falta para afrontar el crecimiento exponencial que necesita Madrid, al menos de 7.000 plazas, en unas condiciones de gestión? lo más directa posible que elimine este abuso de las empresas adjudicatarias.